de Rosemary Tapia continúa con el anecdotario del Crepitar de hoguera capítulo 2 ¿Quiere enterarse de todas las interioridades de esta novela que es continuación de La raíz de hoguera Suscríbase a mi canal de YouTube y denle click a la campanita. Recuerde que estos estrenos viernes, sábado, domingo a las seis y treinta y después quedan en video público. Este es el capítulo 2. La alianza entre mafiosos y terroristas. Entra en escena el grupo Al-Masri. Es la brigada de Dhabi Al-Masri, que toma su nombre de un lugar teniente de Osama Bin Laden, que murió años atrás en Afganistán. Y son los mismos que reivindicaron los atentados que acabaron con la vida de casi 200 personas en Madrid en el 2004. En la computadora buscan la información. Yo tuve que hacer toda una investigación para esto. Y sale un mensaje. La voz de las brigadas resonará fuerte en Italia y será oído por el resto de Europa. Todo aquel que haya agredido a un musulmán en Irak o en otro país invadido sentirá la amargura del sufrimiento del pueblo musulmán. Esta era una advertencia para que no tomaran en broma la civilización islámica, que no, no tiene no tiene piedad. Y este mensaje se lo envían directamente a Berlusconi y le advierten que no disfrutará más de seguridad como el pueblo israel, el pueblo israelí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 pero Broncino necesitó la protección de los terroristas y se la dieron a cambio de dinero. Vicenzo coincidía que era muy rara esta alianza pero los capos más poderosos de Italia habían amenazado a Porco, a Broncino, porque este les había arrebatado su ruta en el trasiego de drogas. Y aunque al poco tiempo se recuperó, la amenaza estaba latente. Cuando Broncino conoció al jefe de la brigada terrorista, le ofreció financiarle la compra de armas en varias ciudades de la antigua Unión Soviética. Sin embargo, por, por su parte, ellos brindarían protección al cargamento de drogas de porco por toda Europa. En la novela yo pongo que no solo Isabel fue secuestrada, también a Nol, su prometido, el primo, el familiar de Paola, descendiente también de Victoria Escola. Se suponía que habían sobornado a algunos de los empleados para efectuar el, el, el secuestro. Sin embargo, cuando llegaron a secuestrar, mataron a todos. A todos, pero no encontraron el cadáver de Agnolo. En esta novela hay una escena... Erótica. A mí no se me da muy bien. No sé, no estoy acostumbrado. Pero lo requería. Los paisajes florentinos. Para que el paisaje florentino se complemente. Debe haber un grado de erotismo. Y aquí les voy a narrar una escena erótica. Para que ustedes comprueben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 Esa enigmática mujer despertaba su sensualidad. Cuatro años atrás su esposa murió de una grave enfermedad. Y aunque nunca llegaron a ser verdaderamente el uno para otro, siempre una maravillosa compañía. Paul abrió los ojos al sentir la presencia de fautino Y una sonrisa se esbozó en sus labios con la inocencia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 de ella hacia el desconocido italiano que la cautivó con solo mirar. ¿Quieren continuar con el tercer capítulo del anecdotario del Crepitar de hoguera Suscríbase a mi canal de YouTube y déle click a la campanita. Y usted verá cómo estos anecdotarios lo van motivando. A la lectura. Primero la raíz de la hoguera, luego el crepitar de hoguera. Si ya la tiene, reléala. Si no, puedes conseguirla en Gran Morrison, El Dorado, Los Pueblos, Vía España y en los principales sitios de venta. Un abrazo.